Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, la verdad que el tema del que vamos a hablar hoy es bastante interesante Porque resulta que hoy se han filtrado un nuevo pack que vamos a tener próximamente en Fortnite Básicamente vamos a hablar de este tema del nuevo pack, vamos a ver qué es lo que va a tener dentro de este pack Y cuándo posiblemente lo podríamos tener Así que nada chicos, simplemente comentaros que el reto de este vídeo va a ser llegar a 500 likes en una hora y pues eso chicos si queréis más vídeos de este estilo pues es que lo tenéis que apoyar a muerte este vídeo, así que nada ya habéis visto el ganador del sorteo al principio y ese sería el ganador de esta semana de los mil pavos, qué es lo que ha pasado hoy justamente con el tema de los nuevos packs de Fortnite, no sé si os acordaréis que hace un par de días es que tuvimos un nuevo pack en Playstation y es que básicamente no hace más que sacar packs y packs y packs en Playstation, pues chicos hoy se ha filtrado una nueva skin que al parecer Va a formar parte del nuevo pack de inicio Al parecer no se sabe si es Para Xbox este pack o para Android Pero chicos, vamos a comenzar O sea, por aquí tenemos la imagen que se ha filtrado Que por aquí eh, estaríamos viendo Una nueva skin, la cual se llama E.O.N. creo, si no recuerdo mal Y también tendríamos su a la Delta No sé si recordará un poquito Nuestra skin que tenemos de olvido O a esa otra skin que ahora mismo estáis viendo por pantalla, y es que es eso Chicos, básicamente sería como Una combinación de estas dos, es que cambia mucho. Muy poquitas cosas de estas dos skins. Lo que le cambia a esta nueva skin y a la ala Delta serían la iluminación y los colores. Básicamente, como os fijáis, es que el color plateado y luego esa iluminación verde es que está dando mucho la atención. no está dando mucho que hablar para las personas de Xbox. Porque estas personas piensan, bueno, en general es que casi todo el mundo que ha visto esta noticia piensa que este pack va a salir en Xbox. Pues chicos, resulta que antes de esto, desde hace un tiempo, teníamos un pico que no sabíamos la verdad de dónde venía un pico que al parecer nos apuntaba a que Omega, el pico de Omega, iba a tener diferentes vías de personalización, que si le ibas a cambiar el color, la iluminación y demás. Pues chicos, este es el pico del cual os estoy hablando y que lleva bastante tiempo metido en Fortnite. Pues este pico a lo mejor tiene relación con este tipo de skins y puede estar en el mismo conjunto, ya digo que tiene la misma iluminación mismo color. Es un dato que quería recalcar en este vídeo para que sepáis también los ítems que llevaría en este conjunto, ya no dentro de este pack, sino el conjunto. En sí de esta skin, entonces También se ha filtrado una imagen en el que Nos pone todo lo que podría Tener este pack Al parecer de Xbox, entonces Aquí nos aparece, juega dentro de Fortnite Battle Royale con este pack especial Tiene acceso a Fortnite Battle Royale al modo gratis Luego consigue también 2000 pavos En este pack, el outfit de E.ON, ya sabéis la skin de E.ON Que solo estaría disponible para el modo Battle Royale También el pico que os acabo De comentar y ese a la delta que se parecía un montón a la skin de olvido, es que básicamente han remodelado la skin de olvido y le han cambiado la iluminación y los colores como ya sabéis este tipo de packs se caracterizan porque son gratis, simplemente lo único que tienes que hacer es irte a la tienda de Sony, a la tienda de playstation store, creo que se llama en play y lo único que tendrías que hacer sería descargar pues eso, el pack y luego ya lo tendrías en el juego, pues es que en este caso creo que va a ser de una manera diferente, al parecer lo que se está rumoreando y lo que han filtrado la gente es que este pack podría costar pavos, es decir, no te van a regalar por así decirlo, 2000 pavos sin tú haber pagado 500 pavos o al menos, o sea, es decir esos 2000 pavos estaría genial si te lo regalasen y demás, aparte de la skin y el ala del T y todo, sería un pack, yo diría el mejor pack de Fortnite, pero es que al parecer este pack lamentablemente va a ser de pack, de verdad chicos, me encantaría deciros una fecha exacta y en la plataforma que va a salir este pack este conjunto de ítems, pero es que ahora mismo no sabemos nada más del estilo entonces chicos, una vez comentado esto, una vez comentado algo muy curioso que va a pasar dentro de poco en Fortnite, chicos os voy a poner un gameplay que yo diría que es de mis mejores partidas que me he hecho en Fortnite vamos con John Wick Activa Comercio, más que nada por cambiar un poquito Acabamos de pasar Oasis Ostentoso Y chicos, fijaros con la skin que damos La skin de, de, del nivel máximo Del pase de temporada número 3 Esta skin, o sea, me la he puesto Y os explico muy sencillamente como Por qué me la he puesto, pues básicamente Estaba jugando unos dúos con un amigo mío Y es que resulta que él llevaba la skin de Comodín Entonces, como la skin de Comodín Y John Wick se relacionan, porque es que son muy parecidas Pues simplemente para comparar Y para ir conjuntados, pues me la he puesto Entonces, la skin de Comodín es exactamente igual que John Wick Simplemente poniéndole la máscara Y cambiándole el color de blanco Es que, eh, por favor chicos, comprobarlo Pero es que es exactamente igual O sea, me ha flipado cuando lo he visto Es que tiene los mismos detalles de, por ejemplo, las rodillas Tiene igual de detalle O sea, es flipante Acaba de caer uno por aquí Entonces chicos, ahora vamos a desarrollar un poquito El tema del de pack este nuevo que van a meter Porque es que, vamos, ahora mismo eh, No quiero lootear mucho, más que nada Para entreteneros sea, aquí hay un tío a ver Mira lo que se ha bajado para abajo Entonces, vamos a Ir por aquí El chaval este está aquí Vale, y no se le esperaba Perfecto, chicos, madre mía Esto por aquí, ¿tenemos otro más arriba? No, me he rayado yo Me he rayado yo, esto por aquí Madre mía, me viene otro, es que no me deja ni comentar Madre mía la que se ha llevado Por favor, que alguien me ponga la repetición de eso Por favor, <risa> es que, es que un bailecito se ha llevado porque es que la que se ha llevado ha sido impresionante, ¿eh? La que se... ¿Otro más? Bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, y encima, encima con no una metrallada ligera Vale, este chaval creo que lo tengo Perfecto, madre, este chaval era buenísimo, eh Voy a tirar esto por aquí Que no me den Este chaval era buenísimo, ¿eh? Os lo digo Vale, está en el árbol Ha estado un tiro, ¿eh? Ahí está Ahí está, madre mía Es que eso ha sido muy random, ¿eh? Es que, es que le he dicho me falta un tiro Pues topa Ha sido muy random eso de Dentro de muy poquito Van a sacar un pack que no se sabe realmente para qué consola O sea, para qué plataforma es Si es para Xbox, si es para Android y demás Por los colores, yo intuyo Que va a ser para Xbox Puede ser para, para estas dos plataformas Puede ser realmente para todas las plataformas Puede ser para lo que sea Pero bueno, me viene otro más Es que... No me están dejando ni comentar, madre mía Voy a por este Vale Ay, ay, pijín que me estaba esperando Está muy tocado este chaval eh. Vamos a por él Vale, dato Muerto, vámonos, vámonos Vámonos chaval Campeando y todo Yo intuyo que va a ser No me digas tío, no me digas que no No me dejen comentaros Qué ratoncio con los C4, sí. ¿eh? Espero que no tenga más C. Ce... Madre mía, tío, pero este chaval. ¡No me lo creo! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de... ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡A 14 de vida, chaval! Os prometo que era lo último que me esperaba al sacar el franco. Os lo prometo que yo digo, bueno, saco el franco, ya estoy más muerto que nada. Os prometo que era lo último que me esperaba el sacar el franco. Madre de Dios, es que ahora mismo superar esto que nos tenemos que hacer un trickshot. O oh, yo que sé, un, un osco, madre mía. Pues eso chicos, la skin intuyo que, que va a ser para Xbox Por el tema de los colores, si os habéis fijado son colores plateados Y los neones es que son verdes Y pues eso, más que nada eh, Epic sigue la temática de cambiar skins que ya haya hecho en Fortnite Que es totalmente respetable porque son skins que ya ha he hecho Y lo único que hace pues simplemente es cambiarle el color y demás Pero pues oye, que de ahí a que te cuesten eh, pavos y demás Y que uh, por ejemplo saquen más skins legendarias simplemente haciendo eso Y que cada skin nueva te cueste 2.000 pues no, quieras que no, pues no, no mola mucho, pero bueno, este pack no sé cuánto costará, no sé si costará lo mismo 2.000 o costará menos incluso pero bueno también te traería, supongo, el tema del ala delta Que, pues eso, es que sería el ala delta de olvido que tiene Pero cambiado de color, al igual que el pico Pues sería el pico de omega, pero también cambiado de color Y la iluminación también cambiada de color a verde Si no me equivoco, a verde o a rojo no, no, Ahora mismo no me acuerdo porque es que la imagen la he visto antes Y es que con todas las cosas que han pasado Es que para acordarme O sea, es que estoy flipando Es que esta partida, esta partida está siendo buenísima Me he quedado flipando y el otro No lo habrá matado este de, de Casualidad Vale, entonces chicos, me tengo que ir ya, eh Me tengo que ir ya a la zona porque es que, fijaros Ya viene la tormenta Vale, pues A ese tío no le quiero picar mucho, eh Mira, hay otro ahí detrás, no se ha dado cuenta No se ha dado cuenta que tiene a su izquierda uno <risa> No se ha dado cuenta <risa> Yo estoy flipando ahora mismo Voy a construirme No vaya a ser que Me den por otro lado ¡Madre de Dios! ¿Qué me está pasando ahora mismo? Lo digo en serio ¿Qué me está pasando ahora mismo? ¡10 kills! Es que sinceramente No lo voy a utilizar Así que Me voy a llevar unos minis Que me van a venir mejor Y había un tío aquí A ver Míralo Ahí está Editándose Por cierto, esto Lo que tenía el chaval este No era mucho Vale, vale, ese tiro, ese tiro la verdad que ha sido bastante de, de advertencia Ha sido como, ten cuidado que te voy a matar Pero bueno, la tormenta, la verdad que sí que hace mucho, eh Porque en este caso En este caso vamos a tener que avanzar con la cosa de que este chaval está aquí Entonces, ahora mismo está uno en 200 y otro ahí abajo Hay que continuar disparando Vale, la ha matado Lógicamente, o sea, era <risa> Era un bocadillo que le estábamos haciendo Pero impresionante Entonces, tiene ahora mismo toda la posición y toda la ventaja Voy a editar por aquí eh, ¿Cómo ha sabido dónde Bien. está vamos a recargar esto, calma No pasa nada si morimos Vale, madre mía, me estoy construyendo ahora mismo Fatal ¿Me viene? ¿Pero qué has hecho, compañero? ¿Pero qué has hecho? Me has regalado la victoria <risa> Pues ya está, chicos 12 kills Acabamos aquí con nuestro John Wick Y básicamente eso es, chicos Hasta el próximo vídeo Y pasaros por este vídeo Adiós